Hola, bienvenidos a este nuevo video. Como diseñadores y creativos debemos estar atentos a todos los cambios y comportamientos en la sociedad. De allí nacerán las tendencias y serán un gran punto de partida para nuestro proceso de diseño. Por eso, hoy quiero mostrarte una entrevista que realicé en ColombiaTex acerca de las macro tendencias con Lafayette. Laura Manrique también nos hablará de una herramienta gratuita para conocer tendencias. Te dejo en las tarjetas la playlist de mi cubrimiento de ColombiaTex 2020. Hola, estamos entonces desde Columbia Techs con Laura Manrique, quien nos va a contar un poco acerca de las tendencias. En primer lugar, Laura, queríamos preguntarte, ¿por qué crees que los diseñadores y las nuevas marcas deberían estar en conocimiento de las tendencias? Es muy importante porque las tendencias son las que nos determinan qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces los diseñadores tienen que poder eh, visualizar qué es lo que va a pasar en el futuro para poder a sí mismos diseñar productos asertivos para ese momento. Maravilloso, y las tendencias siempre, algo que nos preguntan mucho es, bueno, yo cómo sé, cómo es una tendencia, cómo puedo investigarlas o qué medios nos pueden ayudar para saberlo. Bueno, nosotros afortunadamente tenemos un equipo eh, multidisciplinario que es el Next Lab, en donde hacemos una investigación súper exhaustiva, no solamente de temas de textiles y diseños sino de todos los temas político, económico, religioso, ético, tecnológico que está pasando en el mundo y lo que hacemos es que ahí lo masticamos lo máximo posible para poderlo ya como aterrizar a productos ya de diseño entonces paletas de colores, textiles, grafías, eh, siluetas que siluetas se van a poner de moda para acceder digamos a este material pueden es ingresar al portal que de hecho estamos lanzando hoy en Colombiatex que es nextlab.lafayette.com, y en este portal van a encontrar todas las temporadas no solamente otoño-invierno 21-22 que es la que acabamos de lanzar que además estamos a dos años de verla ya en calle sino también primera verano 20, entonces primera verano 20, otoño-invierno 20-21 y así sucesivamente hasta la que acabamos de ver hoy y todo este material es descargable. Entonces no solamente lo pueden navegar y ver todo el material audiovisual, sino también descargar PDFs que pueden usar como insumo eh, para diseño. ¿Y tiene algún costo ingresar a esta plataforma? No tiene ningún costo, está abierta al público. Hay una sección que es completamente, digamos, de libre navegación y ya para aterrizar el producto a cada una de las categorías hay que hacer un registro, pero es gratis. La idea es que todo el mundo que quiera, no hay necesidad de ser diseñador para ver tendencias. El que quiera y está interesado puede ingresar al portal. Maravilloso, acabas de tocar un tema muy importante, sobre todo porque siempre en diseño se piensa como que las tendencias son únicamente en moda, pero nos hablabas también de un contexto social y político. ¿Cómo hacen ustedes todo ese, ese manejo de la información, la investigación, para llegar a definir una macrotendencia? Entonces, lo más importante es que las macrotendencias no las define el diseño, porque la macrotendencia define el diseño. Exacto. Entonces, yo tengo que ver que, por ejemplo, si hay migración, tengo un tema de cambio demográfico y el tema del cambio demográfico va a influir significativamente en cómo se ve o cómo se habita el espacio. Entonces, por ejemplo, las migraciones que hubo de Medio Oriente hacia Europa hace unos años nos trajo una cultura de una tendencia de todo el tema islámico, del denim desgastado, de las mandalas que estuvieron super en furor y eso sucedió porque hubo una migración. Entonces, lo que hacemos es que cogemos estas variables que parece que son completamente ajenas al diseño y lo que hacemos es que vemos cómo nos impactan en la forma que vivimos y cómo vamos a vivir. Entonces, lo que se hace es que al estudiar estos comportamientos humanos se hacen apuestas acerca de cómo va a ser el futuro. Y generalmente el no tener estos referentes pues no nos van a dar una tendencia asertiva. Por supuesto. ¿Y cómo llega Lafayette siendo un proveedor textil de muchos años, reconocimiento, a crear NextLab y darnoslo ahorita como un recurso a todos? Lafayette pues llevamos más de 75 años en el mercado y como textilera nosotros somos el insumo, entonces estamos antes del de proceso de diseño. Por ende tenemos que ser súper juiciosos en el tema de investigación porque si el cliente quiere un color particular de la tela, nosotros ya debemos tenerlo disponible para ellos. Así nace el Next Lab, anticiparnos a que la demanda esté en el mercado. Y eso lo hemos venido complementando no solamente con un equipo de diseño que tenemos además en las cuatro unidades de los diferentes negocios, es un equipo muy robusto, sino también ingeniería de producto, visitas a ferias, calles, estamos presentes en toda Latinoamérica, lo cual también nos da un insumo mucho más, digamos que asequible de poder ver cómo aterrizamos las tendencias a los diferentes mercados latinos y esto nos da una visión mucho más global. Maravilloso, Laura, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar para nuestros suscriptores de YouTube, por ejemplo? Son personas, diseñadores, estudiantes. ¿Algo más que tengas que decir acerca de las tendencias y su estudio? No. Más de ese tema, pero sí quiero invitarlos a que visiten nuestro portal de tendencias, nextlab.lafayette.com, está súper completo y van a encontrar un cantidad, una cantidad de material y de insumo que les va a servir muchísimo en su hacer de diseño y están siempre bien, bienvenidos. ¿Conocías cómo se determinan las tendencias? Cuéntame en los comentarios qué más te gustaría saber de este tema y hablemos ahí. Recuerda que estamos haciendo eventos virtuales y presenciales. Para conocer la agenda, debes ir a laurapaez.com diagonal agenda. Muchos abrazos y nos vemos la próxima semana.